aquí estamos, otra vez, reunidos hola niña, hola, ¿cómo están? bueno, bueno hoy Los contentos de estar aprendiendo hoy me vine ¿Sí? de jardinera, con un año más de jardinera ah, mira, que bien, ¿Sí? bueno, yo también tengo un año más ¿Tenés un año más bueno, eh, en este libro que estamos compartiendo que es La Vía del Corazón en la lección, en la primera lección nos dice, si fueras un hortelano ¿no? Eh, hortelanos es la persona que atiende el huerto porque el otro día me preguntaron ¿la ¿está bien dicho hortelano? Sí. del horto <risa> del hortelano <risa> bueno, si fueras un hortelano mira, te voy a hacer unas preguntitas ¿no cultivarías el arte de limpiar tu huerto? Sí, sí. sí, bueno ¿no irías a ver si el suelo está en su justa humedad? sí, sí también ¿no mirarías las nubes en el horizonte y comprobarías el calor que hace hoy? sí, un poco sí también ¿No cubrirías las plantas delicadas que necesiten más protección hasta que crezcan y sean más fuertes? Sí, sí. Bueno, ¿no les pedirías a los que no nos respetan y te pisan el huerto que se marchen? ¿Ah? ¿Ah? ¿No les pedirías? Sí, no sé. Bueno, hasta que el huerto estuviera lo suficientemente fuerte como para poder estallar dando los suficientes frutos. Ah, sí, trataría de invitarlo no invitarlos. No invitarlos que claro. no te pisen. No me pisen las plantas. Sé por tanto como un hortelano sabio, cultiva un profundo amor y respeto por ti mismo pues no estás aquí para arreglar el mundo, no estás aquí para arreglar a tu hermano, salvo que te dediques, ¿no? pero estamos hablando de, eh, nos habla a, a, en forma personal a cada uno de nosotros, que a veces eh, no cuidamos de nuestra mente porque decimos estar muy ocupadas del otro, estamos ocupados de los hijos, estamos ocupados con el trabajo, estamos ocupados con un montón de cosas que son nada más que excusas, cambiamos resultados por excusas y esto, a esto se está refiriendo ¿no? lo más importante es amarse, solo el amor sana y hasta que no te hayas amado a ti mismo completamente habiendo purificado la mente de todo pensamiento erróneo que alguna vez hayas tenido hasta que no te hayas amado no podrás en verdad amar cualquier cosa o a cualquiera y ahí vamos entonces a de qué manera no nos amamos porque no sabemos y, le, y no lo llamamos por su justo nombre a los que se llaman pensamientos de ataque cuando yo leía el curso de milagros pensamientos de ataque para mí era cuando yo gritaba cuando el otro me gritaba y yo tenía la palabra atacar por el griterío personal o por, viste eh, no, no, está, no se está refiriendo se está refiriendo a cualquier pensamiento que no te conduzca a la paz cualquier pensamiento que no sea amoroso por ejemplo, no puedo no es para mí eso es un ataque y no, no lo teníamos como ataque entonces un gran ejercicio es hoja en blanco y escribir Todas las cosas que nos decimos y vas a encontrar un montón que son pensamientos de ataque. Y hasta que uno no renuncia a sí, esa sí, decir que no puedo, es un pensamiento de ataque, es maravilloso, ¿no? Porque sí. además justifica en mí eh, esas reacciones viscerales eh, hacia mí misma cuando las digo, que a veces se me escapan y me quedan tan claras cuando la veo en el otro, que para eso está el otro, ¿no? Para que claro. yo pueda ver lo que yo no veo en mí. Entonces... Si llega la, la más mi de todas, que es Mabel, que es Aries, Aries Tauro, una de las mi eh, Tauro, Miriam. Miriam. Bueno, si llega una de ellas, una de las mi eh, Marisol Tauro. Bueno, vale. ¿Están rodeadas? rodeadas sí, que te pediste? iba a contratar a las mejores. Entonces, viene eh, Marisol, y me dice, no, no, no, no pude, porque no pude. Bueno, eh, yo no me daba cuenta, pero hay una... Que, que es una reacción de querer salvar a la que padece, a la que dice que no puede es un pensamiento de ataque, definitivamente, estás atacando incluso esa voluntad de... sos creador, claro. estás hecho a imagen y semejanza, sos tan creador como yo y me venís a decir que no podés, o sea que por carácter transitivo estás diciendo que yo, tú creador soy un boludo porque si vos no podés, decir sí que yo no puedo. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Cómo no podés? Y es muy común entre los hombres que nosotros tengamos el discurso de decir fulanito no me valora, no me reconoce. Y es nuestra propia falta de reconocimiento, nuestro propio miedo a triunfar, a brillar, a destacarnos, a ser buenos en algo. Eh, eso es un pensamiento de claro. que nos dice... Este, el miedo a brillar claro. es un pensamiento de ataque. Sí, sí. Y bueno, eh, por ejemplo, no, poder, no me puedo comprar algo cuando te, te negas a comprar, que en realidad se puede siempre. O sea, si uno no se pone a cortar el flujo del dinero, te podés comprar lo que quieras. O ese curso no es para mí porque no llego, porque no tengo, porque no es siempre no está. tengo plata, no tengo tiempo, sí, no tengo estoy enferma, ¿eh? estoy, o sea no, tengo una apariencia de enfermedad en el cuerpo pero yo no soy un cuerpo y hablando de no soy un cuerpo hay una, una autora que habla de algo muy bueno o sea nosotros en la vida entre vidas éramos luz y vinimos al cuerpo, la luz se metió en este cuerpo físico para desarrollar una experiencia humana y nos identificarse es creerse que nosotros somos el cuerpo no que somos la luz que entró en este cuerpo, que necesitó una mente para funcionar y hace una similitud de algo que... Ni siquiera sabemos si la necesitó, está viviendo esa experiencia ahora la necesita, una vez que la luz se mete en este cuerpo está necesitando que el cuerpo se ponga de pie, que el cuerpo experimente, claro. pero digo que por ahí ni siquiera fue una necesidad de, no sé si es en lo evolutivo o fue un, estábamos allá y, y allá con, con el creador, todos siendo uno, todos luz y alguien dijo se abrió un parque de diversiones en un planeta que se llama tierra, ¿alguien quiere ir? vamos mimi, vamos, Dale, va. vamos a encontrar nos vamos, igual era el que vos tuviste en tu juego de tu tren fantasma mientras yo estaba en la montaña rusa, recta las la pata vos estabas en tren fantasma ya en Montevideo. ¿no? Oh, oh, sufriendo tu propia pesadilla y después nos encontramos en el mismo parque de diversiones y yo dije yo quiero cochorro yo sí, y, me, y me enseñaste a comer cochoclo ya, que yo no sabía ya. y después me, me entró a gustar el cochoclo y como cochoclo, como cochoclo. bueno eh, quería decirte que esta autora que en este momento no me recuerdo su nombre dice que, y ahí lo entendés dice, es lo mismo que vos vayas al fondo, fondo del mar del océano y te pongas un traje de buzo y lleves un tubo de oxígeno para ir al fondo del mar, vos vas con tu cuerpo, con un traje de uso y con un tubo de oxígeno. En ningún momento se te va a cruzar, por más intensa que sea la marea, por más que haya mucho movimiento y por más cosas que te pasen, nunca te vas a identificar con el traje de uso ni con el tubo de oxígeno. No vas a decir yo soy un tubo de oxígeno. Sí, no vas a decir yo soy este buzo. O no, yo soy este uso. Este... Siempre vas a tener conciencia del cuerpo. Claro. Eso es lo que pretende un curso de milagros, con que seamos conscientes de que somos un cuerpo de luz metidos en este traje, no de uso. En este traje, que es la máquina, el cuerpo, ¿sí? Y que tenemos un tubo de oxígeno. La verdad sí, es que, que también nos ayuda así como hay apegos, perdóname, apegos con sí. este buzo hacerlo con este fusor, con estas botitas, con este, hay, hay un apego con el cuerpo, aún cuando uno sepa que es algo que tiene que abandonar, de hecho por eso cuando se, se acerca la muerte uno se va apagando ¿no? y, y, y quiere evitarlo. bueno no quiere poner que... para lavar el buzo. ¿no? Ya, ya que ahí si querías, hacer algún este, trabajito con la expiación y que estuvimos hablando en otra clase, mm -hmm. del tema de recordarnos, observarnos y entregarnos. Lo, lo que se debe entregar para deshacer ese apego que tenemos con el cuerpo y la identificación que tenemos es nuestra relación especial con el cuerpo. Entrego, y me perdono porque he usado el cuerpo en cosas que no tienen el significado que es importante para mí. No lo he santificado. O sea, eh, muchas veces decimos que el hogar es sagrado. Esto también es sagrado y lo hemos descuidado con un montón de cosas, lo, lo hemos maltratado, hemos tenido eh, por eso está bueno eh, lo que plantea esta autora que es planteamos una relación que hemos tenido con el cuerpo así como hemos santificado las relaciones con el esposo, con el hijo, con la hermana, con la amiga, con el trabajo y con el mundo también santifiquemos la relación que tenemos con el cuerpo a ver si podemos justamente deshacer este apego del que habla Silvia y desidentificarnos y poder estar más tiempo permanentemente pensando lo que somos y no lo que no somos creo que este sería el, el trabajo para quienes estamos transitando ahora y que es cuidar el huerto cuidar el huerto es que no vengan pensamientos que van a venir del mundo pero ir limpiando la maleza ¿sí? y estar siempre conscientes de ese corazón grande que somos que es el ser y que está subconsciente uh -huh. y que lo vamos destapando cuando le sacamos las capitas de cebolla que le fuimos poniendo alrededor uh -huh. El método del corazón dice es el camino definitivo que cualquier alma puede tomar hay muchas etapas en el despertar hay muchos caminos que pueden seguirse pero al final todos los caminos llevan a Roma finalmente cada alma debe encontrar su camino hacia la vía del corazón y regresar a la verdad la verdad que propone este material es que sólo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito ningún otro, esa es la verdad que nos hará libres así, eh, la vía del corazón y regresar a la verdad de que ha llegado el momento de asumir su responsabilidad de aprender a cultivar la capacidad de contemplar las profundas oscuridades eso que se ha llamado ego y comenzar a llevar ahí la luz eh, es como ir prendiendo lámparas sí y en una parte del curso maravillosa dice no tengas miedo de mirar el adentro porque yo voy con vos yo, estamos juntos mirándola vamos prendiendo las lamparitas en esas zonas oscuras que hay algo que nos pide el curso que le damos muy poca bolilla que es la honestidad nosotros sabemos cuando escondimos el gato en el gallinero ¿Sí? nosotros sabemos y sabemos que a veces tenemos gata, ganas de seguir escondiendo el gato en el gallinero pero no pasa nada este, siempre está el otro pensamiento que puede sustituir a eso todo es un pensamiento un pensamiento se puede cambiar bueno la vida del corazón entonces es una manera de cultivar la decisión de identificarte con la luz decisión equivocada que puede iluminar toda la oscuridad pero no luchando contra el ego, no luchando contra la oscuridad sino aceptándola, abrazándola como tu propia creación para elegir de nuevo uh -huh. la vía del corazón es el método que yo enseño, dice el, el chico y ahora comenzamos este año un año de cultivar algo juntos, por así decirlo y para que la vía del corazón pueda establecerse en vuestra santa mente porque son dos elecciones que se empieza una, dos, tres, o sea es una por mes, no, es, no son este, lecciones como un curso de milagros sino son lecturas para que leas y lleves a un cuadernito lo que te va quedando, por ejemplo hoy hablamos del huerto, entonces vos pones la idea que te quede de lo que escuchaste del huerto y dejas que se aterrice en vos eh, y no tenés que hacer nada, no tenés que repetir, no tenés que hacer a la mañana, a la tarde, o sea, podés seguir con el curso, podés hacer todo, simplemente vas, es como, son imágenes que te crean, uh -huh. esta la de huerto, uh -huh. que te va creando la mente y que te ayudan a hacer algo, por sí. eso, ¿no? Sí. Que te dan una, un empujoncito, Y lo más importante, que dice, entramos en una etapa en esta, en este momento, con este estudio de dejar de escuchar desde una respetuosa amabilidad para entrar en la disposición de ser aquel que acepta mirá lo que aceptamos acepto a comprometerme a sanar cada obstáculo que se interponga ante la presencia del amor si, sí, es que quieres más activo y más comprometido ¿eh? un curso de milagros te decía vas a despejar los obstáculos que te impidan amar, muy bien por arte de magia repitiendo las frase, Sí, está bien en primer lugar te dijo repetí, repetí que así van a cobrar sentido para vos ahora te dice bueno, muy bien, asumí el compromiso de estar atento y dispuesto a no darte, bolilla <risa> instante, instante hacer todo lo contrario de lo que tu griterío te lo dice, comprometerse a sanar cada obstáculo que se interponga ante la presencia del amor cada obstáculo que aún pueda estar, quizás secretamente oculto en las profundidades de esa parte de la mente que lucha, luchaba por estar separada de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Te gustó? Sí, buenísimo. muy claro. ¿no? Es como, como un chanchán de todo lo que venimos haciendo, ¿no? Este El lamento de la separación. Sí, así termina la lección una Mira, la verdad no es solamente. Este, fíjate que casi todas las religiones se unen en esto, que no es muy común, ¿no? que haya eso, un punto este, de común denominador y me encanta la idea del pequeño Buda, eh, les recomiendo esa película que muestra que Buda estaba eh, como a Zeta, padeciendo hambre, eh, meditando al borde de un río famélico con los huesitos así, piojoso, sucio. Eh, y entonces cuenta la leyenda que escucha el sonido de una flauta. Esto me recuerda muchísimo a la vida. Sí. El, el, el, el lamento de la separación. Escucha. Y dice, escucha la vida. Ah, dice Sí, sí. Bueno, entonces escucha la flauta y entonces Buda piensa que la caña, con esos agujeritos sin el aliento no es nada y el aliento sin la caña tampoco es que la música se genera por esa unión entonces este, habla de esto, ¿no? de recuerda recuerda al amigo y recuerda que no estamos separados y que en verdad jamás hubo tal exilio que la separación es una ilusión la ilusión del castigo por un pecado eso es, ¿no? decimos Sí. no es, es justo no, lo que, digo, que si estás eh, me ibas a mostrar no quería decir porque hoy leí lo del lamento de la separación porque después estuve buscando en youtube a ver si había y encontré unos eh, unos derviches pero digo bueno no era para compartir en el grupo y dije no mejor no llegamos no con el tema ese porque se mezcla con lo que estamos esto que es un compromiso con la felicidad así como antes te habías comprometido plenamente en la infelicidad claro en el drama y en el sufrimiento el intelecto nunca puede aportar la sanación del corazón porque la sanación del corazón es la reconciliación es cuando te... la restitución de la integridad de la mente cuando ya no, no peleamos más, no hacemos una revisión y termina la lección número uno con preguntas y respuestas muy copadas uno le pregunta sobre, por ejemplo, la sexualidad que son cosas muy mundanas y que tenemos este, todos ideas diferentes eh, sale diciendo algo muy... es más apropiado decir que toda la creación es un acto sexual es una expresión de la energía que desea hacer nacer, dar a luz con gran pasión, creación en cualquier relación entre dos cuerpos, entre la luna y el sol, entre la tierra y el cielo. Es una idea diferente, uh -huh. la sexualidad como, como una creación. Uh -huh. ¿No? Toda forma de relación es inherente a la misma. Todas contienen en sí mismas la promesa y el propósito y el desafío de descubrir la unidad entre dos o tres o diez. No importa. Y acá fue donde dijo lo, el lamento de la separación, que ah. con el tema de la sexualidad. Eh, bueno, no, no, no, no, no. Pero me acuerdo que terminé con eso y diciendo... Todo es este, para extender el amor, inclusive bendice la sexualidad, permite que sea satisfecha y aparta todas... Eh, esas encarnaciones que tuviste como monja en conventos escuchando las falsas ideas de alguien que tenía miedo del cuerpo, o sea que cuando no te brindás mm. a la sexualidad uh -huh. es el miedo que tenemos al cuerpo, vos lo decís muchas veces sí. de tener miedo no es de tener pareja sino de que te vean desnudo. Claro, ¿no? porque, porque implica, porque implica, que no. paz, implica el, el hecho ni que hablar cuando engordaste ¿sí? okay. hay todo un tema pero cuando envejeciste cuando se, se te la piel o la textura o se te cae el culo digamos. dice, la sexualidad es una gran cosa no permitas que nadie te diga que la evite cuando yo era un hombre que la evité cuando yo era un hombre después de todo, esta es otra, o, otra cuestión yo fui después de todo un hombre pero lo santifiqué para conservarla santa y la sexualidad puede ser experimentada en su totalidad meramente mirando a los ojos del otro y quedándote tú a un lado pidiendo ver solo la faz de Cristo en el otro eso es sexualidad ese es el gran anhelo en la humanidad se trata de encontrar algún método alguna manera de trascender el miedo la culpa, la profunda opresión que es el ego encontrando alguna manera de deslizarse entre las grietas y experimentar algún momento de éxtasis de unidad con la unicidad mi amor no, el, el, el, lamento lo que estaban hablando por lo que te digo que cultives la realidad de la unicidad en ti mismo pues realmente encontrarás que todas las relaciones ya sea con un cuerpo, con una brisna de hierba o con el viento que acaricia tu piel todas serán sentidas como experiencias sexuales mientras dure el cuerpo permite entonces que esta energía te inunde siente la bendición y el placer y el gozo de la sensualidad y de la sexualidad no estábamos acostumbrados no. a estas ideas ¿no? Sí, sí. y hay una represión fuerte y un montón de enfermedades físicas acá en la creencia del cuerpo y de que somos un cuerpo por evitar todo esto que son nada más que creencias uh -huh. y podemos empezar a creer otra cosa ¿no? Sí. que tenemos uh -huh. la idea del sexo como el dinero sucio y tenemos un tocazo de nuestros viejos y de nuestros uh -huh. ancestros que van. bueno... bueno, eh, hoy trajimos algo divertido, sí. sexual y bueno, pero fue al final es eh, otra manera de ver la sexualidad me ¿no? encantó, me encantó, me encantó este, una viejita que tengo un año más pero divertido bueno, eh, lo que vamos a hacer hoy es que en el grupo que tenemos y si vas a poner el, el claro. teléfono y que el la yo, claro, en esta clase online eh, hagan preguntas acerca de lo que dijimos o de lo que quieran y responderemos entonces muy no, bien, responderemos ¿eh? entonces, ahí al, al grupo mismo, les mandamos un beso, que estén bien